Senador Comorera. Gracias, vicepresidente. No cabe duda que las cuestiones relativas a la ciberseguridad es uno de los mayores problemas de este siglo XXI y debe ser abordado en todas sus áreas, ya que la tecnología avanza sin detenerse y los gobiernos deben actuar a la par con el momento que estamos viviendo. Pero lo primero que debemos dejar claro es que su moción mezclan cosas y conceptos que no tienen nada que ver y ustedes hacen un totum revolutum sin demasiado sentido. Una cosa es la ciberseguridad, que es el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Es decir, define todos los conceptos que rigen la seguridad a través de Internet, datos personales, información bancaria, claves, compras online, etc. La cantidad de información que circula por Internet es enorme y los riesgos se hacen patentes cada día con mayores riesgos para las personas de a pie, pero también para las empresas, las instituciones e incluso los países. El ciberentorno es cada día más grande y, precisamente, la ciberseguridad debe garantizar la seguridad de nuestros movimientos en la red. Y otra cosa es la desinformación por las redes sociales, porque ustedes incluyen en la parte expositiva de la moción una frase que dice textualmente, que, como ya ha avanzado el senador Castellana, incluyendo los últimos acontecimientos en Cataluña, intentando desestabilizar nuestro régimen de libertades y eso lo mezclan con ataques a multinacionales como Sony y con los malware WannaCry o Petia y no tiene nada que ver. Una cosa son hackers y otra cosa son trolls. Y peor queda aún con la transaccional, con la enmienda presentada por el Partido Socialista hablando del uso del ciberespacio con fines negativos, con las agresiones basadas en la conocida desinformación o guerra informativa. Porque por más que se empeñen no hay ninguna prueba fehaciente más que disquisiciones interesadas sobre cualquier tipo de injerencia de terceros países, por más que la señora Cospedal tuviera tantas ganas de que fuera cierto que se dejara trolear por dos humoristas rusos. Que hay ejércitos de bots tuiteando sobre Cataluña y sobre otras noticias no es ninguna novedad, porque así funciona el nuevo mercado del marketing digital que hace ya tiempo contamina cualquier debate político. Además, ustedes ya saben de qué va eso, y ya hace tiempo, como sale en el sumario de la Púnica, y con los trabajos de las empresas del señor De Pedro para crear y difundir noticias positivas sobre la señora Ana Botella o sobre el señor Pedro Antonio Sánchez. ¿no? Pero de ahí hablar de desestabilizar nuestro régimen de libertades va un mundo. Y cuidado, ¿quién informa y quién desinforma? Las personas normales del señor Albiol, que no está hoy aquí con nosotros. La libertad de expresión solo vale para que la utilicen y triunfen los míos. ¿Quién determina lo que es veraz? y lo que no es. Ustedes, mucho cuidado con este debate que no paran de alimentar. Se acaba de publicar el último informe trimestral del Consejo de Informativos de Televisión Española denunciando 55 nuevos ejemplos de manipulación, censura y malas prácticas de Televisión Española. ¿Quién desinforma? O sea, que centremos esta moción donde debe estar y es en el tema de la ciberseguridad estricto censura. Y ahí sí que tenemos datos preocupantes. Por ejemplo, la industria sanitaria sufrió el 26% de los incidentes de seguridad producidos durante el segundo trimestre de 2017, algo preocupante dada la delicada naturaleza de los datos de pacientes y la dependencia de los sistemas informáticos para ejecutar correctamente los flujos del trabajo clínico o el aumento del malware en los móviles. Así, por ejemplo, las infecciones a dispositivos móviles a nivel mundial aumentaron un 8% en el segundo trimestre, con Asia nuevamente liderando la clasificación con un 18%. Otro dato preocupante es que han descendido los ciberataques ransomware, a pesar de WannaCry, a las grandes multinacionales en 2012. Ya se ceban con pymes y hasta autónomos con el propósito de secuestrar los datos de clientes, proveedores y facturación a los que se les exige el pago en bitcoins. Le hablo, por ejemplo, de Bad Rabbit y algunos expertos comentan que posiblemente se continúe con usuarios particulares. Los incidentes en ciberseguridad que afectan a empresas y ciudadanos se han multiplicado por seis desde 2014 y ya superan los 113.000 en lo que va de año. La ciberamenaza es una realidad para cualquier organización, sin importar su tamaño, localización o actividad. Con esta información, a modo de ejemplo, se evidencia que ningún sector está libre de ataques y que, por consiguiente, es vital seguir los procedimientos de seguridad, sino que le pregunten al ministro de Justicia en relación al Exnet. Ahora bien, en el trato del tema de la ciberseguridad no debe faltar un elemento principal, que no es otro que la salvaguarda de los derechos fundamentales, sin atacar la privacidad y la confianza entre Estados, que son los únicos pilares que pueden sustraer una estrategia creíble en materia de ciberseguridad traigan cosas concretas, con planes y presupuestos para ayudar a nuestras pymes y autónomos para que puedan enfrentarse a los riesgos de la ciberdelincuencia. Y tendrá... Vaya terminando, señoría. a cabo, a cabo. Y tendrá nuestro voto. Pero mientras sea este tipo de emociones sin contenido y mezclando conceptos, no cuenten con nosotros y por eso nos vamos a abstener. Gracias.